Hola, buenos días. Os vengo a proponer un juego de cartas. A ver qué os parece. Yo tengo aquí tres cartas. Os las enseño para que no haya trampa. Primera carta, un joker. Que bajo aquí. Segunda carta, otro joker que bajo aquí. Tercera carta, unas. Vosotros lo que tenéis que hacer es seguirme a las... Nos vamos a jugar un euro, que no lo he dicho antes, ¿vale? Yo cojo el as y le bajo abajo. Ahora, me tenéis que averiguar dónde está el as, si arriba, en el medio o abajo. Ya lo tenéis claro, bueno, pues el que haya dicho abajo, ese ha perdido. El que haya dicho arriba, también ha perdido. Y el que haya dicho en el medio, también ha perdido pero voy a ponerlo más fácil, ahora os tengo que preguntar dónde está el joker, si abajo en el medio o arriba, vale, lo tenéis claro era para que os recuperéis, pues bueno el que haya dicho abajo, ese ha perdido el que haya dicho arriba también ha perdido, y el que haya dicho abajo en el medio también ha perdido pero ahora nos lo vamos a jugar doble o nada, para que seguro que lo adivinéis y quedamos en paz. Aquí os bajo un As y aquí os bajo un Joker. Quien me averigüe qué carta es esta, quedamos en paz. Os doy unos segundos para que lo averigüéis. Bueno, ya la sabéis. Seguro, seguro, seguro que la habéis adivinado todos y vamos a quedar en paz. La carta que era, era el Lord de Rombos, ¿verdad? Bueno, muchachos, hasta otra.